La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan. Con esta advertencia arrancaba el alegato que Robert Schumann, ministro de Exteriores francés, ofreció el 9 de mayo de 1950. En su discurso, Schuman proponía crear una alianza entre Estados europeos, impulsando la colaboración entre países que hasta entonces se veían entre ellos como amenazas. Aquel ideal fue el germen de lo que hoy conocemos como Unión Europea. Sus una autoridad común. Hoy, 72 años después de aquel histórico discurso, la advertencia de Schuman cobra mayor vigencia que nunca. La importancia del proyecto de integración europea se antoja incuestionable. Los desafíos económicos, sociales y medioambientales a los que se enfrenta nuestro continente requieren de respuestas conjuntas y coordinadas. Pero aún queda mucho camino por recorrer. Un camino en el que la ciudadanía europea debe asumir un mayor protagonismo para dar legitimidad al proyecto de integración. La Semana de Europa en Navarra nace con la vocación de estimular el debate y el intercambio entre todos los agentes sociales para inspirar políticas alineadas con los deseos e inquietudes de la ciudadanía. Entre el 9 y el 15 de mayo haremos que Europa brote en todos los rincones de Navarra con eventos, presentaciones, debates en torno a las cuestiones prioritarias que marca la Unión. Participa, propon tu evento y accede a la agenda completa de eventos en EuropeDirectNavarra.eu barra Semana de Europa. Semana de Europa en Navarra, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Acción Exterior del Gobierno de Navarra. Gobierno de Navarra. Nafarroco Gobernua.